Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Cristian Silva desde la Asociación de Chefs de la Amazonía del Ecuador. Estamos trabajando uno de los mejores productos que tiene la Amazonía ecuatoriana, que es el paiche, pero con la marca Piaracá, una de las mejores marcas y productos que se viene desarrollando con tiempo. Hoy tenemos una de las ferias que se van a seguir realizando, pero con sus productos a base del paiche. El día de hoy estamos trabajando un sancocho de paiche, está súper delicioso, pero viene a la base del trabajo con las cabezas y las costillas de los productos. La finalidad es utilizar todo el producto, respetándola y obteniendo una bioeconomía, mejorando en su totalidad la economía de todas las familias de la Amazonía ecuatoriana.